Buenos días, mi gente de Pablo. El día de hoy, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un circuito Tabata para las personas que van a iniciar a hacer voceo. Voy a hacer cinco ejercicios que te ayudarán a ganar fuerza, explosividad, cambio de reacción. Eh, ¿Qué más podemos hacer con esto? Un poquito la coordinación. Vamos a, a mejorar con estos ejercicios. Son los ejercicios básicos que te, que te van a ayudar a así tú entras en el mundo del voceo lo ideal sería, vamos a saltar la cuerda, lo ideal sería saltar tres minutos, minutos la cuerda si tú te equivocas, tú continúa, continúa, continúa, tu testa, tu, cerebe, tu cere su cerebro se conecta, se conecta con el ejercicio para este entrenamiento, circuito Tabata de, de voceo solamente necesitamos una cuerda eh, un balón, eh, una, un balón medicinal, yo no tengo el balón medicinal pero eh, traje un balón de, de básquet que nos, nos, nos ayuda para hacer realmente el ejercicio necesitamos un, un tapete eh, agua y, y tu toalla así te secas el sudor para que no te dé tanto tanto fastidio aunque cueste, en, en estos ejercicios de para voceo de, se suda tantísimo de eso porque necesitamos estar siempre fit, así bien bien fuerte bien fuerte eh, importante importante si tú estás iniciando a hacer actividad física, inicia con esto, inicia con esto que, que, que es fácil, porque como te digo, para cuando tú haces poseo necesitas repetir, repetir, repetir, cinco, cinco minutos saltando la cuerda, mira, si tú te equivocas, debes de continuar. Hoy, hoy propongo cinco ejercicios, nuestro primer ejercicio será saltando la cuerda, nuestro segundo será, vamos a hacer abdominales, y el tercero voy a hacer un ejercicio de, para para la fuerza en las piernas, ta, cambio de direcciones ta, ta. hacemos un ejercicio para la fuerza de los brazos y por último vamos a terminar, a terminar con uno de coordinaciones vamos a hacer esto la pedra ta, ta, ta. siempre en movimiento, ta, avante, adelante, atrás oiga estoy hablando también, se me viene un, un poco el italiano pero hoy es lengua hispana toda mi gente latina que nos guarda de todo el mundo desde España, de la Patagonia, de México todo el mundo, también en Italia. Hoy estoy desde el parque de Treno. ¿Dónde queda ese parque de Treno? <ríe> el parque de Treno queda en Milano, Milano, Milano, Italia. Ok, vamos a iniciar con un poquito de movilidad, movilidad. Así le envío la información a mi cerebro que voy a hacer actividad física. Porque con la salud no se juega, no se juega. Me muevo, me muevo en el puesto, muevo los brazos hago un poquito de, de carrera, de saltitos, saltos, saltos, que te ayudarán muévete, muévete, muévete vamos a iniciar saltando la cuerda pero eh, les recuerdo este circuito Tabata para las personas que van a iniciar a hacer poseo hoy lo voy a hacer fácil voy a hacer 30 segundos, 30 segundos donde tú le vas a meter toda la energía no puedes esperar que no que que estoy calentando, unos 30 segundos vamos a ir como como Hamilton rápido, rápido ok continuo, continuo, continuo un poquito de corsa, corsa, corsa, corsa. ok, perfecto oiga, ya, ya se siente el viento porque ya está, estábamos en verano ahora sigue el otoño ok, perfecto, perfecto me doblo, me doblo dos más uno más uno más <risa> ah, ok perfecto perfecto oiga el viento el viento hace su, su rumor su ruido pero Fisimás también hace su ruido con el entrenamiento okay, el balón que se me hizo lo cojo lo cojo oiga el, el balón el balón está volando Ok, antes de iniciar, tomo un poquito de agua. Me quito, el, me quito el, el. gorro, la cachucha, porque si no me da fastidio. Perfecto, a esto me asistemos los, los tenis porque deben estar firmes para el entrenamiento. El entrenamiento circuito tábata circuito tábata para las personas que van a iniciar a ah, bucear ta, ok muy bien muy bien muy bien muy bien eh, voy a buscar eh, voy a meter nuestra alarma alarma alarma alarma nuestro nuestro programa que nos da la, la, par, la partida el inicio Lo este circuito lo voy a repetir tres veces tres veces Dura poco, dura poco, 12 minutos. No, 10, 10, 10, 10. 30 segundos con 10, con 10 segundos de recupero. Será un recupero activo, muy, muy rápido. Ok, ok, prepárate. Vamos a iniciar saltando la cuerda. 4, 3, 2. Salto la cuerda, salto la cuerda. Grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande. Rodillas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Continua. Sí. Esto tú lo puedes hacer por 3 minutos, pero el día de hoy estoy gratis. 30 segundos. No importa que tú te equivoques. Debe de continuar así. Sí, salto grande, salto. Salto. salto. Ok. Nuestro próximo. Seguimos con esto. Con el abdomen, abdomen. Dome, guarda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, catorce, quince, dieciséis. Continua. ahora un ejercicio de pierna pierna pierna salto 1 2 3 4 5 6 7 8 así muévete muévete muévete muévete punta talones punta talones Ejercicio. Nuestro próximo. Pecho. Míralo. Nuestro segundo round. Nuevamente. La cuerda. Sáltalo. Sáltalo. Uno, dos. Uno. Continúa. A to men pierna, abajo, giro, giro, giro, junta, Sigue sí, la pera Este último round, último, último, último salto con la cuerda grande, grande, grande, grande, grande, arriba de las rodillas, arriba, arriba, arriba. a Fuerza, fuerza de pierna. Pierna. Abajo. Pecho, pecho, pecho muy bien, hemos terminado, no fue tarea fácil, pero con tu esfuerzo, tu dedicación, tu concentración, hemos terminado, gracias, gracias, si Ancor todavía no te has inscrito a este canal, inscríbete a este. de corazón, Juan Pablo.